¿Ves vale, a, sí, a chupar casa? Si, sí, man, tamare Chupa chupa chupubón, chupa clave, ¡Vale, puta madre Puta que huevón, hijo ¿eh? oh, mujeres oh, van a no, ir bien, no, tranquilo, nada, mal. no <risas> Oye, sin llorar, puta, su no Puta madre Era <risas> la única, hermano, la única pásame la chela, no vas Toma, Toma, toma, toma. si sí, te oye, oh me mucha huevada! llama al toque, peo, <risa> bien, empieza, para mí se muy larga, pero me da un minuto y está. empezamos, empezamos ¿está grabando? Eh? Sí. Sí. no la voy a hacer, no voy a ¿está grabando? sí, ¿También? ¿También? ¿También? sí. ¿También? Pero que chéver, mirá, me la voy a apagar no. oye, oh, pero saca tu chela, que estaba así esa? sabor chupando, una chela esta... Grabando, y que no, lo ¿qué Esta a cristal? lo y que Dale. y te al momento que diga que la voy a llamar puta madre hermano, <risas> la que me ha dejado por esos huevones ah puta madre, que te la pica larga, pero no sí, sé, puta madre, he chupado por Claudia que gil en el hoy no, ¿Qué a pues, no, no, no, toma, toma, toma, toma, toma. Chica, chica. no, así, huevada, no, a extraño mucho no puedo creer que me haya dejado la placa no puedo creer ellos ven que a estar juntos toda la vida esa frase que dicen siempre es ¿Te estás llamando a Claudia Sí estoy llamando a Claudia junda casa ¿qué te he dicho que Claudia está con otro no no, bebé, hombre, no madre no sé bebé. te juro que te extraño mucho Claudia amor amor ¿estás ahí? no está ¡Oh! ¿Quién chucha de... No, bro. No. ¡Ah! ¡Ah! está bueno ¡Ah!